Hay un nuevo gabinete propuesto, ¿Hay ¿qué puede pasar? No, no hubo un gabinete propuesto, el gobernador fue muy claro a la hora de hablar al respecto, dijo que él estaba esperando esta reunión con los legisladores, no quería venir ni con la propuesta concreta de la, del llamado extraordinaria, sino que quería discutir con los legisladores y de la misma manera que tampoco les iba a venir a contar eh, hoy la conformación de un nuevo gabinete en reemplazo de los renunciantes. Como representante del Ejecutivo, ¿cuál es el pronunciamiento, la posición del gobierno de Omar Perotti frente a estas denuncias por presunto espionaje ilegal en el Ministerio de Seguridad? El completo aval de todo el gobierno de la provincia al accionar de la justicia. Que la justicia haga y diga lo que tiene que hacer. Este, más el acompañamiento y lo que, nos, lo que él instruyó al fiscal general de la provincia para hacer un sumario también en el Ministerio de Justicia, colaborando con el MPA. ¿Había conocimiento de la gestión de esto que presuntamente se investiga y se denuncia? Si había conocimiento, no, no había conocimiento. En realidad lo que está haciéndose ahora es investigando lo que presuntamente pasó, pero no, no había un conocimiento. Y, y en el tema específico de seguridad, ¿se van a llamar de extraordinarias? ¿Se van a enviar los proyectos? La convocatoria extraordinaria se está prevista es lo que hemos hablado junto con los legisladores y hemos conversado junto con ellos el temario, así que va a ser convocada a extraordinaria en lo inmediato. Vamos va a, a terminar proyectos de conformar. Con proyectos de seguridad? Sí, sí, están los proyectos en la legislatura, sí, claro. ¿Y ¿Qué más, ¿se más se incluiría? ¿Qué más incluiría en extraordinarias? Eh, la, el presupuesto provincial, la tributaria el proyecto de emergencia en seguridad, el proyecto de emergencia del servicio penitenciario y una, un, un proyecto de AMRA. ¿Se van a dejar de lado los proyectos de SAIN en tema de seguridad? ¿Se van a dejar de lado los proyectos de Saina en tema de seguridad? No, se, no está previsto volver a discutirlo y seguramente van a perder Estado parlamentario. Por lo menos después de tantos años de, de, de todo este tiempo ya van a perder Estado parlamentario. ¿Y tienen pensado algo por el estilo, digo elaborado por el nuevo equipo? No, ahora lo que vamos a discutir, en lo, en, en lo inmediato vamos a terminar de discutir los proyectos de emergencia en seguridad y el servicio penitenciario. Esto es lo más urgente que tenemos por delante. Ministro, ¿cómo no está el compromiso de la oposición en esta reunión, eh, eh, eh, ¿Han escuchado a cada uno de ellos también? digo ¿Cómo los han notado a la oposición en el tema de la seguridad? Con la absoluta disposición y predisposición de todos y cada uno de los presidentes de bloque y del presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, todos estuvieron eh, absolutamente dispuestos a conversar, a proponer, eh, así que la verdad es que fue una reunión larga, productiva y... Lo que sí tengo que rescatar es eso. Y además, bueno, fue una, una, una devolución hecha a los planteos de cada uno de los, de los diputados, porque cada uno de ellos vino con un planteo y él y el gobernador en persona le dio una respuesta a muchos de los reclamos y a muchas de las peticiones y además también eh, involucrando todos coincidentemente y discutiendo juntos el rol de la justicia.